Que en los fierros o en las líneas de producción, ¿no? Sí. Eh, puede ser indirectos eh, de servicios, tanto servicios y productos. Uh -huh. okay. ¿Podemos ¿Ahorita? continuar todavía, sí. Arturo? Sí, muy Ahorita bien. Ahorita platicábamos fuera del aire en corte que, que The Bridge, uh, este programa de desarrollo de proveedores, es solo una parte de una cadena muchísimo más grande de capacitación, uh, que trabajamos en colaboración, sí, como ahorita me, bien mencionó Elías, con incubadoras, con uh, personas que nos pueden, um, consultores que nos pueden orientar hasta en la planificación y la ideación de nuestro proyecto, de nuestra idea de negocios, uh, hasta la interacción después con compradores, aliados, uh, inversionistas, y de nuevo, como somos un programa binacional, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos contacto directo en ambos lados de la frontera, que intentamos hacernos lo más presente que se pueda en ambos lados y encontrar participantes y, y jugadores y aliados en ambos lados de la frontera. Uh, algo que agrega muchísimo valor al programa es, eh, tenemos, ahorita estamos en una modalidad híbrida en la que cada módulo consta de dos sesiones, una sesión presencial y una sesión en línea. Sin embargo, en la sesión presencial nos encanta uh, hacer un, causar un poco de disrupción dentro de las empresas, dentro de la rutina, y hemos tenido sesiones presenciales en Estados Unidos. Nos llevamos a, a nuestros participantes a El Paso, Texas, a conocer aliados, que pueden tener allá potencialmente hasta prestación de oficinas o renta de oficinas de aquel lado, cómo le hacen para empezar a tener presencia en Estados Unidos, les ayudamos a hacer esas conexiones, hemos tenido sesiones hasta en Las Cruces, en la Universidad de Nuevo México, que tiene también un, un centro de inversión a empresarios sumamente importante en el Estado de Nuevo México, entonces se trata de ayudarles a visionar un poco más allá eh, a veces lo único que necesitamos como empresa sabemos qué necesitamos hacer, pero a veces necesitamos ese empujoncito o alguien que nos obligue a sentarnos y, y arrastrar un poquito el lápiz, pero es necesario y vemos que los, los resultados han sido tangibles porque simplemente hasta la cuarta generación ya se habían cre... ya se habían, um, generado más de 30 millones de dólares en órdenes de compra solo de las empresas que iban hasta la cuarta generación, que estamos hablando, que eran aproximadamente 40 empresas que habían cursado el programa. Entonces, eh, no estamos vendiendo un, una idea o, o platicando uh, sobre algo que, que no hemos comprobado, porque hemos visto el proceso, el trabajo, el esfuerzo y los resultados que este esfuerzo trae para cada una de las empresas que participan. Mm. Sí. Si nos pudieras este, comentar así breve, que ¿En qué consta el, los cursos o los módulos de qué se tratan los claro, temas? Miren, este, voy a mencionar uno a uno los módulos de los que consta el programa. El primero es eh, el de fundamentos de la innovación y tendencias tecnológicas, donde se hablan de cuáles son las, valga la redundancia, no, lo, las tendencias, qué es lo que está pasando en el mundo, mm. las empresas de tecnología que están haciendo eh, en áreas de, de la innovación. Uh -huh. el número dos es el descubrimiento de clientes y diseño de propuesta de valor ahí eh, es muy dinámico ese módulo porque se les enseña cómo personificar al cliente, no muchas veces digo ¿a quién le vendes? y pues, bueno no, no sabes ni siquiera eh, ponerle cara o, y, y a, a este cliente cuáles son necesidades que está buscando y cómo yo puedo darle esta solución, el número tres de gestión de proyectos Scrum Agile que son eh, metodologías, perdón, de vanguardia. El número cuatro es la estrategia de mercadotecnia, que habla sobre cuáles son estos eh, pequeños consejos para para los cuales venderle a, a la industria, no muy focalizado a eso, y en general los sistemas de calidad es el número 5 y cumplimiento de las normas es algo más técnico que, que como comentaba anteriormente le, le interesa a la industria ¿no? que toda que hay una estandarización de los procesos uh -huh. eh, también eh, la estrategia de ventas y el, el modelo financiero de cómo hacer que, que, que las empresas mantengan el recurso no una cosa es, pues si vendo mucho y tengo muy alta ¿no? este número de ventas ¿Pero cuánto margen estoy ganando? Entonces, hacemos esa, esa pregunta un poco capciosa y, y muchos de, de, de nuestros participantes se quedan haciendo memoria, ¿no? O sea, no, no importa que vendas mucho, sino cuánta utilidad realmente te queda para tu empresa, uh -huh, ¿no? Y que te permite, exactamente, y te permite el crecimiento futuro. Eh, la gestión de, del desarrollo y talento y capital humano es el número 7 ¿verdad? Eh, que hablamos de cómo eh, estrategias internas para retener un super tema actual de, de rotación y de permanencia, ¿no? de, de nuestro capital humano, eh, súper importante y vital en estos momentos. ¿no? El 8 es el, la protección intelectual y alianzas estratégicas de como nosotros empresas tenemos. Okay. Bueno, pues vamos a un corte bueno. y regresamos en un par de minutos. <risa> Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Les habla Ricardo Chávez Carvajal, conductor y director de noticieros. Para mí lo importante es mantener a la comunidad bien informada, pero también ser un vínculo entre sociedad y gobierno para la resolución de los problemas que nos aquejan a diario en una ciudad tan compleja como la nuestra. La radio es y seguirá siendo el mejor medio para comunicar. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, negocios y automóviles y mantener la sintonía. Transite por el mundo de la información sin la necesidad de tener la vista fija, porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia. Más tarde será parte de la historia.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 El caballero de la hipnosis 8 de la noche Auditorio Benito Juárez Van a preguntarnos especialidad médica Y piensen lo que va a contestar Su especialidad Acusólogo Que arreglo las patas, los y los sobacos Más divertido que nunca John Milton Duermase. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues continuamos. Les recuerdo que estamos aquí en el espacio de UTEC BorderPlex y pues está eh, con nosotros Elías Chacón y Maite Rodríguez del programa de desarrollo de proveedores. Y pues nos está platicando Elías sobre los módulos que, que se ven en cada semana. Comentábamos que es un módulo por semana, es una, una sesión es virtual y una sesión es presencial y estábamos platicando del módulo 8 ¿verdad? que Sí, el módulo 8 Ariana, que es de, de protección intelectual y alianzas estratégicas. Uh -huh. eh, ahí también tenemos algunos instructores aliados. Que, que forman parte del programa y que nos comentan de la importancia de cómo proteger lo que nosotros desarrollamos no día a día, tanto como colaboradores o, o, o como empresas ten, hacemos desarrollo, hacemos innovación y, y, e invenciones entonces eh, nos hacía la pregunta el instructor ¿ustedes tienen registrada mínimo su marca? porque tiene un valor no marcas como mundiales de tecnología, así empezaron, pero es un valor intangible en el que muchas veces no volteamos a ver, ¿verdad? Y, y, y es un proceso o una inversión que requiere tiempo este y recurso económico, pero al, al final eh, tiene un valor, ¿no? Si por alguna razón deseamos vender la empresa, pues bueno, ya tiene, se va haciendo como un renombre, pero económico, ¿no? Entonces es una ventaja también para el empresario uh -huh. que, que vea estos temas, ¿no? Que voltea a ver. Todas las invenciones, ¿no? Este, por ejemplo, eh, se nos ponía el, el, el caso de, ok, yo soy un taller de maquinados y le hago cierta parte a, a X cliente, ¿no? Y, eh, o hago una modificación eh, propia y que le ayudó al cliente a eficientar tiempos eh, o recursos, pero es una invención personal este, de, de la empresa. Entonces, ¿Por qué no registrarlo y tener una patente, un modelo de utilidad, una invención, hasta un secreto industrial, ¿no? Que, que eso tiene un valor en el futuro? Uh -huh. eh, módulo a uh, 9 es el de fundamentos de inversión y capital. ¿Cómo, cómo hace, ahí vemos cómo, cómo es la ruta para acercarnos a inversionistas, ¿no? cómo podemos buscar capital, uh -huh. sobre todo del, del modelo estadounidense que es diferente al mexicano, entonces hay oportunidades, hay inversionistas que están apostándole a, a la innovación y está el proceso y desarrollo, verdad entonces también ahí es un tema eh, súper especial que también se les lleva de la mano a que conozcan los procesos de cómo eh, se puede bajar algunos recursos con ángeles inversionistas, fondos de inversión, uh -huh. cómo es la modalidad de, de qué lado, ¿verdad? Uh -huh. y, y también, este, por último, el módulo de Dios que justamente eh, estamos corriendo en, en esta semana eh, de nuestra generación, es el Business Model Canvas e Innovación Sustentable, que habla de estructurar ahora sí en papel y, y, y lápiz todos los procesos de nuestra empresa cómo podemos darle una sacudida a nuestro modelo de negocios y actualizarlo, ¿no? Y que y, y de tal manera que, que, que nuestros egresados, pues ya se lo lleven, ¿no? Y, y que ya lo tengan con otra visión distinta. Eh, simultáneamente tenemos eh, un acompañamiento eh, como tutorías, ¿verdad? Que es algo que llamamos el, el, la session pitch. En, a, a través del, de los 10 módulos se está revisando eh, la presentación final de, de los participantes cómo es su propuesta de valor y cómo lo van a, a exponer a un tercero ¿no? para de tal manera que sea lo más concreta posible y que tenga mayor éxito a la hora que ellos lo presentan ellos se llevan un video profesional eh, que corre por parte del, del, del, del programa y, y que ellos, eh, es una herramienta que les ha servido de, de mucho porque la en su mayoría se hace en inglés para que ellos consigan clientes en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, la agarran por correo o, o clientes potenciales que ellos hayan visto y al ser un video profesional, pues bueno, le da mucho realce al, al, a la parte de ventas. ¿verdad? Sí, una proyección más grande al mercado americano. Sí, correcto. Y además de eso, Elena, lo... La otra tutoría que se tiene es, eh, se lleva un acompañamiento uno a uno en todo el desarrollo de cada entregable de los módulos, ¿no? Entonces, hacemos visitas a sitio para poder conocer eh, qué tanta implementación se está llevando en la realidad, de los, ¿no? De, de, cada de, de cada módulo. Por decir un ejemplo, ¿no? Eh, en la gestión de, de, de proyectos, vamos a, a sitio, a cada una de las empresas, ahí les visitamos y ellos nos enseñan y nos muestran cómo han aplicado las herramientas. Entonces, es un valor eh, que muchos de los programas no, no ofrecen, ¿no? Ese acompañamiento y, y corroborar y ayudarles sobre todo a que lo, lo implementen de la mejor manera. Pues aquí se requiere un gran compromiso, ¿no? De, de la empresa de, pues sí, de que si estoy tomando los módulos y ya a la semana tengo que tener el resultado para, para poder avanzar y aprovechar el siguiente módulo, ¿no? Sí, sí este, es curioso. Eh, eh, que el tiempo es un factor, sí. ¿verdad? Eh, van corriendo, pues sí, ¿no? Van corriendo, <risas> pobrecitos. De algunos, oye, espérame, ¿no? Eh, tienen que atender la operación de sus empresas, sí. eh, porque también uno, bueno, eh, olvidé comentar de los requisitos, es que al programa atiendan tomadores de decisiones, ¿qué quiere decir eh, puestos de, o cargos de, de, Directivo de directivos, que sí propietarios tenga. de las empresas, uh -huh. para que ellos permanen hacia abajo el los conocimientos, ¿no?, involucran a su personal y a sus colaboradores. Entonces, uh -huh. es importante que, que eh, en la entrevista, pues, eso se ve, que la participación es súper importante y vital en el programa, que ellos estén ah, eh, conscientes de, lo, de todos esos ajustes, ¿verdad?, porque al fin y al, y al cabo, al final del día, ellos son los que toman la, la decisión de cambiar, de emigrar y actualizarse, no, no, no, no, no por ejemplo, la parte operativa, uh -huh. ¿verdad?, pues sí, este, está muy interesante, ¿verdad? Pues el tiempo, o, o así como comentan, ¿no? Un módulo por semana sí, sí traen a las empresas sí. bastante ocupadas, sí. ¿verdad? Sí. <risa> eh, bueno, y entonces la, el primero es la entrevista. ¿Y dónde pueden encontrarlos a ustedes? ¿Cómo se pueden comunicar las empresas que estén interesadas? Ok, eh, miren, tenemos por vía correo electrónico, eh, les paso el correo de del programa es The Bridge bueno, lo voy a dar letra T-H-E-B-R-I-D-G-E A-C-C-E-L-E-R-A-T-O-R The Bridge Accelerator arroba t h, -medio, h v de M -x. Uh -huh. Igualmente nos pueden encontrar en las oficinas de Technology Hub que está ubicado en la calle López Mateos, en Ciudad Juárez, eh, o pueden comunicarse, permítanme buscar el teléfono para compartirles ese número. Uh, si están aquí en Ciudad Juárez, de verdad no duden en, en, en darnos una visita uh, en el Technology Hub, de nuevo ahí pueden preguntar por el programa de desarrollo de proveedores, la aceleradora de empresas, o si se les facilita la pronunciación en inglés, The Bridge Accelerator, ahí vamos a estar, sus servidores, um, Elias Chacón, Maite Rodríguez, junto con el equipo del programa para atenderlos y aclarar sus dudas, eh, y... qué sí. teléfono pueden comunicarse? Sí, aquí lo estoy buscando, <risa> ya sé, no me, no me lo van a <risa> perdonar el teléfono. Bueno, todos aquí está, ¿no?, el... el el correo de community yep. arroba t-mediohub.mx, hub. Punto Punto mx. ahí. su servidor. Elías, ¿verdad? Elías Chacón, co community, doble m community, arroba t -medio hub. Mx. Ajá. Eh, y también me gustaría pasarles... Eh, un, el correo de nuestro compañero Agustín Pimentel, quien es el coordinador de industria Amo. para las empresas eh, compradoras o tractoras de la ciudad o que pudieran eh, requerir del, de los servicios de las empresas uh -huh. como compradoras eh, su correo es industry arroba t hvmx y buscarnos en, en redes sociales, estamos ahí muy presentes, uh -huh. como The Bridge Accelerator, eh, nos pueden encontrar también, si lo, o, o en Google, eh, también pueden encontrarnos eh, escribiendo el, el, el nombre. nombre o el en Technology Hub también pueden uh, buscarlo ahí, encontrar la dirección, sacar el, te, el número de teléfono en, en, a través de búsqueda en línea, y ahí estaremos súper al pendientes para atenderles. Ah, muy bien. Una última pregunta, ¿este programa es únicamente para empresas de aquí de Juárez puede, o puede participar cualquier empresa del estado? Eh, es un programa binacional ideado principalmente para la región fronteriza, ah, okay. Ciudad Juárez, El Paso, sin embargo eh, tenemos empresas de Las Cruces, de toda la región ¿no? y eso nos lleva hasta Chihuahua hemos tenido algunos egresados este, que les interesa hacer negocios en la frontera con las empresas que tenemos aquí uh -huh. y son súper bienvenidos uh -huh. eh, como comentamos pues es el, la única cuestión es el, el poder trasladarse a, aquí a, a las reuniones presenciales ¿no? sin embargo este pues la, sí. las las que son virtuales pues sin ningún problema las pueden las pueden tomar verdad ah, entonces eh, pues como lo comentábamos el tiempo ahora sí eh, es, es, es un factor pero bueno, eh, creemos que, que es de mayor valor el, el que la tomen presencialmente, ¿no? Las cuestiones de dudas, estar ahí en sitio, uh -huh. es de mucho valor para las empresas. ¿no? Muy bien. Bueno, pues para las personas que nos escuchan, si tienen una empresa que constituida ya de más de tres años y, y pues quieren hacer estas networking con pues claro que con empresas del paso y de y de las cruces, etcétera, ¿verdad? Pues acérquense, investiguen y pues aquí está una muy buena opción para poder eh, pues modernizarse y entrar en el ecosistema de negocios, ¿verdad? Bueno, pues les doy las gracias, Elías, por habernos acompañado. Gracias, Maite. Muchas gracias este, a ti. Pues eh, como cada jueves vamos a tener aquí pues invitados, eh, eh mostrando, ¿verdad?, toda la novedad que tenemos en nuestra frontera y, pues, aprovechen esta información. Les agradezco nuevamente y, pues, nos vemos el próximo jueves y hasta la próxima. Hasta luego, hasta luego. bendiciones. Gracias. Gracias.